a todos ah, ¿cómo es? Ahí, ahí se escucha, ¿no? y nada, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir lo que cada uno va investigando y pensando sobre el tema no solo de la OTAN eh, porque la OTAN no es más que un instrumento del Estado, del capital la OTAN es un aspecto, digamos, militar o el aspecto militar de una clase social eh, internacional eh, que responde a los intereses que iremos viendo cómo se han formado a lo largo del tiempo. Eh, intereses que se han centralizado cada vez más porque el capital tiende exactamente a acumular y a destruir porque es su ley y veremos cómo se ha producido todo este proceso, mi tema es un poco el tema de la historia, de dónde arranca. Sin duda hay un hecho, un hecho máximo en la historia de la humanidad, que es la Revolución Bolchevique de 1917, por supuesto, donde por primera vez la clase obrera será dueña de su destino, más allá de todos los procesos posteriores que podemos analizar en otro momento, pero a partir de ese momento el capital como tal es decir el propio sistema capitalista lanza una gran alerta porque se ve que otra posibilidad de sociedad está en marcha ¿sí? con todas sus luces, sus sombras y sus posibilidades y eso es un hecho que determinará eh, cierto tipo de agresividad en la unidad del capital internacional para hacer frente y veremos por qué se producirá, en este caso, la Segunda Guerra y qué es lo que está pasando a partir de ese momento, no solo en el contexto europeo, sino también en el contexto internacional. Yo iré leyendo, iré parando, iré citando y, por supuesto, estoy abierta al debate y a todo tipo de preguntas. Eh, el gran tema. La OTAN es una organización militar terrorista, decimos siempre, el brazo armado de Estados Unidos y de la Unión Europea, que tantos pueblos y países han arrasado. Pero necesitamos saber cómo y para qué se forjó esta macabra alianza y a qué fuerzas, clases responde, cuál ha sido la estrategia hasta hoy, cuáles son sus planes y sus perspectivas y cuáles sus contradicciones. No hay otra manera para poder actuar contra ello. Es una institución del desarrollo y sostén de la política imperialista y de la hegemonía angloamericana en un primer momento, en absoluta decadencia y crisis, pero que siempre ha intentado salir de las profundas crisis del capitalismo a través de la guerra. Y esa es la función específica del aspecto militar del capital llamado otan y de la maraña de instituciones, fundaciones y organismos que la componen. No es solo el brazo armado, sino el resultado de una intrincada red de poder, de injerencia económica, política e ideológica, que tiene raíces profundas en el colonialismo, el imperialismo y el nazismo, y en una feroz política anticomunista. Este monstruoso artefacto del Gran Capital tiene un cuerpo muy concreto, y una historia a la que quiero referirme, solo comprendiendo su historia y su estrategia de dominación reconoceremos no solo su rastro de sangre, sino los métodos utilizados para controlar el mundo desde su creación en 1949 curiosamente, solo cinco años después del fin de la Gran Guerra, o de la Gran Guerra Sagrada como se llama en, la, en Rusia pero la guerra, la que nunca ha terminado porque es la guerra del imperio contra los pueblos, tiene raíces muy largas hacia atrás y tiene una historia que es necesario entender. Creado bajo el pretexto de la defensa de la paz, ha sembrado el mundo de guerra y de muerte. Enmascarándose en las palabras democracia y libertad, ha servido a la expansión de la potencia hegemónica de ese momento, Estados Unidos, cuyo objetivo prioritario era y es la destrucción de la URSS primero y de Rusia ahora, una potencia capaz de hacerle frente y que desde un comienzo fue definida como el primer obstáculo a vencer para la creación de un mundo completamente dominado por los intereses del gran capital estadounidense. La estrategia de Estados Unidos tiene una estrecha relación con la existencia misma de la Unión Europea, sin la que este proyecto atlantista hegemonizado por el bloque anglosajón no se hubiera podido llevar a cabo. La conquista del mundo no solo se realiza por métodos militares, sino que necesita imperiosamente la complicidad y la subordinación económica y política de los países que poco a poco han ido sumándose y entrando al proyecto OTAN. Vamos a analizar su construcción y su recorrido desde 1945 hasta muchos días. La Europa destrozada de la posguerra se endeuda y está condenada a obedecer a Estados Unidos, cuyo alfil es Gran Bretaña. La expansión imperialista necesita de la economía de guerra permanente. La continuidad del proyecto atraviesa el siglo XX y el XXI. La guerra es una economía que mantiene vivo el sistema capitalista Estos son conceptos que lanzo desde ya y los pongo en discusión y en debate ¿Por qué la guerra? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que tiene la guerra? La OTAN se expande en varias olas, desde 1949 hasta la disolación de la URSS Y desde 1991 hasta ahora En el Tratado de Washington, desde que se funda la, eh, es obra de Estados Unidos, la firman 12 países, con algunos problemas porque no incluye todas las colonias francesas y belgas como zona de defensa, pero sí incluyen, por ejemplo, Argelia. Ahí hay una serie de contradicciones, veremos una serie de contradicciones entre Francia, eh, Inglaterra, ¿no es cierto?, eh, Alemania, y en un primer momento aparentemente hay como dos grandes bloques: el, blo el bloque franco-alemán franco-alemán y el bloque eh, anglo-sajón anglo-americano anglo ¿no? porque claro, está en discusión la gran disolución y el gran movimiento que hay en todo el movimiento anticolonial en todos los países que están subordinados colonialmente a Francia, a Bélgica a Inglaterra, etc eh, los primeros países que se incorporan a la OTAN y no se incorporan gratuitamente cuidado, porque Francia en su momento abandonará y París, de París la OTAN tendrá la sede, tendrá que trasladarse a Bruselas, en fin. Aquí hay una serie de litigios y de contradicciones internas que son muy interesantes. No nos da tiempo para, para conversarlas aquí, pero esas contradicciones existieron hasta este momento donde realmente la hegemonía sí la tiene finalmente el bloque anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Digamos, pero en todo este proceso es muy interesante ver cómo hubo otras posibilidades que no se abrieron ni se dieron. Eh, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Estados Unidos y enseguida, poco tiempo después, en el 55, se sumará a Turquía, que es estratégica. Absolutamente estratégica porque empieza a ser el emplazamiento ya en el Mediterráneo oriental. ¿Mm? Esto es una estrategia de muy largo plazo. Aquí se ha tratado siempre, lo dice Brezhinsky con toda claridad en sus textos, de eh, la estrategia del Medio Oriente ampliado. Es decir, hay que cercar aquel lugar rojo, ¿no es cierto?, que comentaba yo al comienzo. Y esta estrategia se ha ido cumpliendo paso a paso, de diversas maneras. En el artículo 5 dicen el artículo del Tratado de Washington, que es donde se acuerda este tema, que se va a ir perfeccionando cada vez más hasta llegar a las aberraciones de la responsabilidad de proteger que justificarán todo tipo de, de barbaridades. Acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y podrán tomarse las medidas armadas para mantener la seguridad del Atlántico Norte. Y uno se pregunta sencillamente, ¿y qué hace Estados Unidos acercándose a esta zona? Si el Atlántico está para allá, ¿no? Pero vemos que va un poco más allá del tema de las geografías, ¿no? Los intereses de clase suelen ser bastante, mucho más, más poderosos que las geografías. ¿no? Eh, esta es la clave porque su verdadera misión, definida con toda claridad por los estrategas del Pentágono, es contener, en ese momento, estoy hablando del 49, contener y destruir a la Unión Soviética. Esa es la, la ley de, y el orden, que ha vencido realmente a los nazis y cuya influencia política e ideológica ha de ser más que contenida y controlada en el mundo entero. Si seguimos el hilo caliente de la historia, Entendemos por qué la OTAN se funda en 1949. Es necesario recalcar y entender muy bien... Ah, bueno, pues ya lo he dicho de viva voz, no lo voy a leer. Eh, no están dispuestos al que el mal ejemplo funda y sobre todo después del... Los pueblos de Europa que han vivido la guerra, eso es muy importante para nosotros, porque, insisto, la Unión Europea será el gran ariete, el ariete fino de la OTAN. ¿Mm? porque a través de la Unión Europea se va consolidando la expansión, lo iremos viendo. Eh, los pueblos de Europa que han vivido la guerra miran hacia el este. Saben y han sufrido el nazismo, que no es más que el momento más violento y criminal del sistema capitalista en crisis, y las burguesías temen lo peor. Necesitan mantener el control en medio de la inmensa destrucción de Europa, incluso si hay que hacer ciertas concesiones sociales a las que llamarán el estado del bienestar. La campaña ideológica, y esto también es súper importante, es realmente gigantesca. Crecen como hongos las mentiras sobre el estalinismo y los medios de masas, cine, radio, música, despliegan una batalla ideológica, política y psicológica contra la Unión Soviética. Aparecen los rusos malos malísimos, el telón de acero, la oscuridad y la propaganda que tendrán ya su punto de apogeo con el mascartismo de, de, desatado en Estados Unidos. Juicios, juicios sumarios, aislamiento y políticas de odio y mentiras sacuden la cultura occidental, mientras Estados Unidos prepara y desarrolla lo que se conocerá como la Guerra Fría, que realmente fue una guerra muy caliente contra la Unión Soviética. Esto se está dando en paralelo al interior de la Unión Soviética y en el mundo, ¿no? Podríamos de hoy decir a la luz del presente que esta vieja guerra continúa y ha continuado siempre. Creo que hoy está más claro que nunca que la guerra continúa y que el Frente del Este sigue siendo el Frente del Este. Contra la Unión Soviética en 1917 y contra Rusia desde 1991 cuando la Unión Soviética implosiona. Este es un, gran, un tema largo y complejo, una guerra constante que explica al menos un aspecto de la destrucción de la Unión Soviética, pero en el que no voy a detenerme. Simplemente señalar que desde el final de la Gran Guerra del 45, otra guerra está en curso, Es decir, que hay una constante ¿eh? de distinto tipo de guerra, pero es una constante. Y que desde el año 49 esta, esta guerra estará liderada por el bloque anglosajona que será, irá incorporando Europa, los países del Mediterráneo Oriental y poco a poco todo el arco del Este que rodea el inmenso territorio ruso. Este es el ADN de la OTAN. No fue un proceso simple ni lineal, pero sí fue un proceso que obedeció a una estrategia imperial muy clara y muy bien elaborada por los estrategas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora me voy a detener justamente por la actualidad que tiene el tema, porque claro, hablamos de nazismo y tendríamos que ver por qué y cómo fue que se incorporó, y he dicho antes que el nazismo es más, que el capitalismo en su fase realmente criminal, en la fase autoritaria, cuando la burguesía, como decía Véctor López, está muy asustada y decide salir a matar toda posibilidad ¿no? toda posibilidad de convivencia con la clase por la que se siente amenazada, es decir por la mayoría de los pueblos trabajadores eh, la gran industria armamentística y financiera de Occidente no venció el nazismo, muy a pesar de Hollywood, sino que entraron muy tarde en la contienda y apostaron civilinamente a la derrota de la Unión Soviética apoyando a Hitler mientras pudieron el enemigo principal, lo dije varias veces, era la Unión Soviética, la Revolución Bolchevique en marcha. No es casual que al terminar la guerra, Estados Unidos colocara en puestos de mucha responsabilidad en la NASA, en la OTAN y en instituciones científicas y políticas claves, a antiguos jerarcas nazis. El capital no tuvo un Nuremberg, sus intereses no son ni éticos ni morales. Y esa diferencia profunda es esencial. La URSS, además de vencer al nazismo, se consolida con otro tipo de sociedad, con otro tipo de relaciones humanas y sociales que el capitalismo necesita derrotar urgentemente. Y ese es el objetivo hasta nuestros días. Incluso a algunos pocos nazis que fueron juzgados, el gobierno de Estados Unidos conseguirá que se le reduzcan las penas y los blanqueará en una operación que se llamó paper Clip, solo cito algunos nombres porque nos dan la pauta, de la continuidad de la defensa de los mismos intereses y de la permanencia de la guerra en la que continuamos. Albert Schneef, coronel de la Bergman en el Tercer Reich, llega a ser jefe del Estado Mayor del Gobierno de Willy Brandt y organiza un ejército secreto de veteranos, 40.000, preparados para defender a Alemania de una supuesta invasión soviética. Adolf Housinger, participó en la anexión de Austria, la invasión de Polonia, de Dinamarca, de Noruega y de Finlandia, condecorado después por Estados Unidos, agente secreto de la CIA y presidente del al Comité Militar de la OTAN hasta 1964, que es el más alto rango militar. Hans Peder, teniente general nazi y jefe de gabinete de Erwin Rommel, se recicla como asesor en el ejército alemán con Adenauer, estamos hablando de las democracias europeas, por favor, ¿eh? Y supervisa la integración de las tropas alemanas en la OTAN. Entre el 53 y el 63 es comandante supremo de las fuerzas aliadas terrestres de la OTAN en Europa Central. Johann Steinhoff, reconocido piloto nazi, en 1965-66, el jefe del Estado Mayor, bueno, hay una lista larguísima que no puedo leer, yo dejaré el texto para que los que quieran revisarlo lo enviaré, está a vuestra disposición. Eh, voy a seguir, la lista es larga, simplemente decir que estos son comandantes que, que estuvieron eh, no solamente condecorados, sino que fueron realmente cabezas, pensantes y estrategas dentro de lo que fue la construcción de la OTAN. ¿m? Con toda una experiencia militar y donde vemos perfectamente que no hay contradicciones en el, en, interimperialistas, ¿no es cierto?, con el nazismo. Que nos han contado una película que no sirve ni explica lo que está sucediendo hoy cuando Rusia dice entramos a desnazificar y a desmilitarizar. Es decir, la serpiente estaba allí, los huevos estaban puestos y están eclosionando, ya no se puede tapar, se han caído las máscaras, definitivamente. Simplemente, siguiendo el hilo de la historia lo podemos ver y podemos ver todo su desarrollo. La lista es larga y no solo de militares que continuaron su carrera dentro de lo que se conoce como aliados occidentales y esta continuidad es un hecho histórico que demuestra palmariamente cuáles fueron las relaciones entre la Alemania nazi y los supuestos enemigos occidentales. Todo esto forma parte del ADN de la OTAN y del proyecto político que la alienta como brazo armado de una clase social. Además del blancamiento militar, Estados Unidos recluta científicos nazis para su maquinaria de guerra. Uno de ellos muy conocido, Werner von Braun, no es cierto que es un experto en cohetes y en misiles, será eh, el ejército y, y será el... El, uno, uno de los científicos más importantes y condecorado por Estados Unidos, ¿no? El Pentágono estaba especialmente interesado en la investigación nazi de armas nucleares, hasta donde había llegado el nazismo, y el arsenal de agentes nerviosos, también quiero que lo pongan en contemporáneo, quiero que lo reflexionen y lo empiecen a poner en tiempo presente, porque hay un concepto muy importante en la historia que tenemos que manejar, o por lo menos para mí es muy importante, que no hay fragmentos, son procesos, que la historia es un continuo, que la historia tiene contradicciones, avanza y retrocede, pero no nos pueden contar cada guerra como un hongo que nace solo. ¿No es cierto? Que es como la prensa nos tiene educados y como nos tiene educados en la televisión a no pensar y a no entender el proceso de clase, el proceso histórico y el proceso en el fondo revolucionario porque quitándonos la historia, nos quitan la memoria revolucionaria de la clase. Entonces, desde esa perspectiva es que estoy planteando estos temas que, que seguramente a muchos los conocen, pero que tienen una continuidad muy importante. Insisto, las armas eh, estaban muy interesadas en el arsenal de agentes nerviosos, las armas biológicas que se habían probado en todos los campos de concentración, las armas de destrucción masiva, que, tenemos, que tanto conocemos de eso, las ADM, para utilizarlas contra la población civil. Otro, otro dato importantísimo del nazismo que está funcionando en este momento de una manera muy activa, la población civil es la víctima de la guerra, ya no se juegan las guerras fuera del campo civil, el campo de eso hoy están utilizando a la población civil como escudos humanos de manera masiva. Esto es historia y son hechos porque estas armas biológicas ¿no? con Werner Von Braun y todos los 500 científicos nazis que fueron a trabajar a Estados Unidos fueron utilizadas en Vietnam y en Corea, así como las armas nucleares se utilizaron, como no, en Hiroshima y Nagasaki. El, eh, dos temas importantísimos donde tenemos que arrancar. Nadie juzgó a Hiroshima todavía la humanidad aún no ha juzgado Hiroshima y Nagasaki y ahí seguimos por supuesto que a pesar de las sangrientas evidencias Estados Unidos continuará hablando de paz y de democracia y los replicantes del mundo aceptarán y se someterán a la potencia hegemónica otro aspecto importante que atañe al ADN de la OTAN es comprender aún más a fondo el carácter de clase las empresas y el dinero los determinantes la colaboración europea y norteamericana con los nazis fue permanente antes, durante y después de la Gran Guerra. La Segunda Guerra Mundial no fue provocada por un rabioso Furet que se había apoderado de Alemania. La Segunda Guerra Mundial es obra de la oligarquía mundial, o más exactamente, de la plutocracia angloestadounidense. estadounidense Utilizando instrumentos como la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, esos elementos comenzaron a preparar el siguiente conflicto de envergadura planetaria inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Su blanco era la Unión Soviética. Repito: los planes Dawes y Yang y la creación del Banco de Pagos Internacional, BPI, la suspensión del pago por parte de Alemania de las reparaciones de guerra previstas en el Tratado de Versalles y la aceptación de aquella decisión por los ex aliados de Rusia. Las masivas inversiones extranjeras en la economía del Tercer Reich, la militarización de la economía alemana y las violaciones constantes del Tratado de Versalles son etapas en el camino que solo podía conducir a otra guerra. Detrás de aquel complot se hallaban personajes claves, los Rockefeller, los Morgan, los Norman, Norman eh, gobernador del Banco de Inglaterra, Masnacht, presidente del Reich Bank y ministro de Economía del gobierno de Hitler. El programa estratégico de los Rockefeller y los Morgan era sojuzgar Europa económicamente, saturar a Alemania de inversiones y créditos extranjeros y empujarla a asestar un golpe mortal a la Rusia soviética para que esta última volviese al capitalismo en calidad de colonia. A esto me refería cuando hablaba de la estrategia central del tema de la construcción de un ejército imperialista global, que es la OTAN, ¿no? eh, Voy a saltar, porque si no se va a hacer muy largo. Voy a ir también... Eh, según algunos historiadores, Estados Unidos y Gran Bretaña se mostraron tan complacientes con Alemania porque desde 1932 la Unión Soviética había implementado su plan quinquenal de desarrollo económico tendiente a alcanzar nuevas metas como potencia industrial. En el sector de la industria pesada habían surgido miles de empresas y la dependencia de la Unión Soviética en materia de importación de productos industriales había disminuido considerablemente. Como consecuencia de ello, las posibilidades de estrangular económicamente a la Unión Soviética se habían reducido prácticamente a cero. Se decidió entonces recurrir a la guerra y en función de ese objetivo emprender la militarización acelerada de Alemania. Para esta última, la obtención de créditos en Estados Unidos no presentaba prácticamente ningún, ningún problema. Hitler había llegado al poder en Alemania casi al mismo tiempo que Franklin Roosevelt, en Estados Unidos. Los banqueros que apoyaron a Hitler en 1931 son precisamente los mismos que apoyaron la elección de Roosevelt. Ya en el cargo, el nuevo presidente no podía hacer otra cosa que conceder generosos créditos a Alemania. Por cierto, muchos notaron la gran similitud entre el New Deal de Roosevelt y la política económica del Tercer Reich. No había en ello nada sorprendente ya que eran los mismos quienes estaban garantizando con sus consejos el salvamento de los dos gobiernos y representaban principalmente los medios financieros estadounidenses. Las empresas norteamericanas como General Motors, Ford e IBM invierten directamente en la economía, de infraestructura y el ejército del régimen nazi. Ford ayudó a la maquinaria de guerra antes y durante la Segunda Guerra Mundial a través de sus fábricas de vehículos en Alemania y en la Francia de Vichy ocupada, utilizando mano de obra esclava de los campos, como otras 500 empresas. IBM, una empresa del New Deal cercana a la administración Roosevelt, también invirtió en la Alemania nazi durante la década del 30 y los primeros años de la guerra, ayudando a construir los sistemas de información nazis. Los suizos vendieron millones en armas a los nazis, tanto antes como durante la, la, la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las pretensiones de neutralidad entre 1940 y 1944, el 84% de las exportaciones de municiones suizas fueron a países del eje. ¿Mm? Vemos que eh, no se puede separar el aspecto económico del aspecto militar, del aspecto ideológico y del aspecto político. ¿Mm? Eh, eh, eh, entre 1940 y 42 Ford y General Motors vivieron un espectacular auge inversor gracias a la industria nazi de guerra y continuaron colaborando durante y después de más está decir que estos banqueros y estas instituciones financieras no solo jamás fueron juzgados sino que continúan operando en la gran banca mundial y haciendo de la guerra un fructífero negocio Además de la alianza con la Italia, Ahora hemos visto un poco rápidamente los jerarcas, los científicos, eh, lo, lo, las, las grandes empresas y los bancos, y vamos a ver cómo se produce esto, que es el, el, el, como el nexo político en lo, de los estados, ¿no? que sería la otra pata del tema. ¿Ya está? <risa> Simplemente quería decir que... Mmm, el nazismo siembra de alguna manera en, en todos los países bálticos ¿no? en Noruega, en Dinamarca no podemos olvidar eh, y señalar aquí al señor Stoltenberg que es un digno hijo de, del gobierno noruego pro-nazi y también el señor justamente anterior a Stoltenberg que le cede la presidencia de la OTAN también un país filonazi como es Dinamarca el señor Rasmussen que también fue director y presidente de la OTAN. Eh, he escrito muchísimo, pero quería llegar solamente a un punto en nuestra memoria, porque decía que hay varias oleadas de ingreso en la, en la OTAN. Son los primeros 12 países europeos. Grecia se suma en el 52, cuando ya Estados Unidos acaba con el movimiento antifascista en Grecia. Eh, en 1954 se suma a Alemania de, federal y curiosamente hasta antes de la caída de, eh, de la Unión Soviética en el 91 el último país que se suma es España en 1982 se suma a la OTAN veremos cuáles fueron los mecanismos y yo siempre me hago la pregunta entre la relación de entrar a la OTAN y la reconversión industrial al mismo tiempo porque yo traigo aquí una serie de datos que no va a dar tiempo de leer todo de cómo fueron cooptados y, co y, y, y obligados prácticamente los países del, del este sobre todo que se irán sumando a partir del 94 hasta ahora Primera ley, privatización absoluta dependencia absoluta del Banco Central y del FMI las leyes, la pérdida absoluta de la soberanía es decir, entramos en lo que de alguna manera se consolida como el corazón y el hígado de la política imperial los países pierden su soberanía y como recuerdo había traído algo que, que me, me hace acordar lo que tú decías de aquellos que estuvimos en la calle siempre peleando contra la OTAN y fuimos totalmente jodidos con todo este fraude pero esto es lo que decían en España en ese momento que lo volví a encontrar en el BOE. Decía, el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. escuchando bien. Primero, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. Punto dos Es que lo traía porque realmente, visto a la luz de la historia, es muy fuerte. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el territorio español. Tres. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar en los Estados Unidos de España. ¿Considera conveniente, esta era la pregunta del referéndum, Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación. Bueno, voy a seguir después lo que me ha pasado. No, no. Es que soy muy muy muy hablador y me mucho. Pero, pero quiero decir. Sí. No, pero es que es muy largo de desarrollar quería hablar sobre todo de los mecanismos dentro de la OTAN, cuando se trata de entrar en la OTAN hay una serie de pasos previos, de articulaciones muy curiosas que se llaman países de buena vecindad, articulaciones por el movimiento de la paz, etc. y entonces los países empiezan a hacer concesiones empiezan a hacer concesiones, es decir, a, a, a destrozar su campo, a privatizar todo lo, lo social que habían heredado de alguna manera del bloque socialista, que había una economía donde la educación, la salud y, y la vivienda eran bienes sociales, se privatizan absolutamente. Entonces se van van haciendo buena letra, buena letra. si eres un buen alumno, es decir, un ladrón con tu más, ¿no es cierto? Tú entrarás a la OTAN como premio. ¿Mm? Y entonces tú estarás convencido de ser un país que realmente merece la pena ¿no es cierto? continuar viviendo. Aquellos que dijeron que no, y ahí entramos ya en, la, en el proceso de guerras, como es el caso de Libia, de Siria, de Yugoslavia, ya conocemos lo que les pasó. Es decir, los malos alumnos serán bombardeados y los buenos alumnos serán sometidos. Esa es la estrategia profunda y concreta de, de este monstruoso, monstruoso y letal instrumento de dominación de los pueblos contra el que necesariamente estamos enfrentándonos en el día de hoy. Porque no han parado, no han parado de masacrar. Y no he hablado de América Latina, por supuesto, porque también hay un estatuto intermedio, como digo, un estatuto intermedio. Ahora ya hay muchísimos más para estar todo... Bueno, no está el MAPA, pero bueno, ahí, hay... no, no, no no pasa nada. Quiero decir, ya el control de, de toda la Europa del Este es absoluto. Se están Israel, por ejemplo. Israel es un país que no está en la OTAN, pero ¿cómo que no está en la OTAN? Es el, el, ariete, el ariete principal de la OTAN en el Medio Oriente. Y es decir, puede no estar oficialmente en la OTAN, no le han puesto el sello. Colombia, con ocho bases militares, con la masacre permanente. Eh, como bueno, no están las Islas Malvinas como no está Argentina, no está en la OTAN sin embargo allí tenemos la presencia permanente ¿no es cierto? De des para desestabilizar para combatir y para sembrar el caos porque el caos realmente es otro tema que deberíamos tratar algún día ¿por qué el caos es tan rentable? ¿quién gana con esto y quién pierde? ¿no? bueno, cedo la palabra y después retomo un poquito Bueno, voy a declarar que está allí. Voy a echar a hablar para que Sara me seguir en castellano. No, no, no entiendo, no entiendo. ¿Verdad? ¿Quién lo entiende? Sí, no, pero no entiende. Bueno, como cuidado, ¿eh? Sí, pues no eso El tema en Valencia y ya está. Bueno, voy a echar a lanzar un seguid de ideas fortes. Pero, pero creo que sí ahí nos pueden entender primer punto la crisis de la producción capitalista ha llegado a la sua fase militar plena y eso no es ninguna casualidad como estaba en Sara esto es un proceso histórico que ve de una sucesión de crisis sistémicas en las que el capital tiene que recurrir a la guerra necesariamente a partir de ellas. El problema es que en este momento estén en, en un momento de crisis sistémica global y, por tanto, la guerra es global. Eso está acompañado de una asunción de formas cada vez más despóticas al interior de cada sociedad. Es decir, el capitalismo ya ja no va a ofrecer más democracia. digo que algunos están pensando si tal, si, si una. una una opción de carreras a lo mejor, pueden hacer un poco de reformas, de edad... La... No, Capitalines ya no va a permitir reformas, ni va a oferir más democracia. Todo lo que venga a partir de ahora será más destrucción, más penalidades, más destrucción social, cuando parle de destrucción este hablando de eso sobre todo, y presuposar también más patimiento y mort por la humanidad. Si no andan el difícilmente pueden comenzar a reaccionar contra el exceso. ¿Me seguís Sí, Segunda idea fuerte. La dinámica de acumulación del capital necesita de órganos políticos rectos que controlan la acumulación y que la vigilen. Es un, un sujeto interventor de esa acumulación Esa segunda históricamente el Estado pero claro, el capitalismo es hacer mundial y verdad necesitaría un Estado mundial para hacer ese papel pero el capitalismo por su propia dinámica intrínseca de competencia no permitís un Estado mundial el enfrentamiento entre Estados en, en todo caso, la sumisión de Estados Unidos. Fins ara, el que ha subido ese papel del Estado, que feia el Estado a escala social, ha a escala internacional, a escala global, es Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Ve, mm. esa potencia hoy está en un franco de Kiu. Es un hegemón en decadencia y en, en, en realidad está en fallida técnica. La fa temps, al mens Mintans que se está inventando dinero, se está pegando a la maquinita de hacer dinero, pero asimilar de, de per eh, alguna manera que en cara ¿vale? a su economía está rival. Y gracias al mecanismo extracció de extracción de capitales de la resta del planeta, que sería muy bien explicar ahora. Pero bien, esa potencia dominante de su Teams, Times, está disposada a cualquier cosa, el tal de no dejarse sobrepasar. Atención, porque esto es importantísimo. Podrá, sin todo, arribar a la guerra total de que no está disposada a dejarse sobrepasar, pero tres potencias que hoy puedan estar visibles. Open Aquí no se trata de una lluita interimperialista más grande que ha comenzado bien en el norte Aquí se trata de la, eh, la lluita entre un hegemón que ve destrozando el planeta y dominarlo durante 80 años y la construcción de un orden no mundial multipolar, Exacto. multifocal en, en, en unas intenciones de construcción alternativas sociales, económicas y políticas. Y mm. eso es a lo que se está enfrentando el hegemón en decadencia de Gemón, el, el, la potencia hegemónica en decadencia, a sus subordinats europeos, que se están suicidando la red de ella. Y se están suicidando porque después lo explicaré. Tercer, tercera idea fuerte, Lix saxón el eje anglosajón, que domina el mundo desde el siglo de Divit, T o continúa teniendo como objetivo geoestratégico básico y fundamental impedir la constitución de Eurasia. Sí. Europa no es un continente, no seis Europa es un pingajo que depende a Asia, que no tiene recursos, no tiene energía, no tiene absolutamente nada, necesita importar de todo el planeta todo lo que tenéis prácticamente. Y eh, a la única posibilidad de futuro de Europa es unirse a, a esa nueva Asia naciente, donde está toda la energía, todos los recursos, toda la población, todas las posibilidades de construcción, no de alternativas económicas, alternativas económicas. B. Pero a los anglosajones ha seguido una obsesión. Ya prácticamente una malaltia obsesiva desde el siglo XIX. Gran Bretaña ya va a plantear, va a plantear, siglo o la, la clásica quita entre la balena y el elefante. La balena de Asensk, es que, que dominaba en el mar, y el elefante se mostró de la Rusia. Rusia es el país más grande del planeta, el país más recursos de todo el planeta el país prácticamente irreemplazable en las sus dimensiones y, y, y eliminar la posibilidad de la construcción de Eurasia es una obsesión como voy a decir, de malaltía pero el ex que es Estados Unidos no hace sino continuar de, de Gran Bretaña Cuatro, Cuarta idea el escenario de enfrentamiento eh, que el ex-anglosaxo va a estar ya desarrollando desde hace al menos 30 años, es una tragada de la Segunda Guerra Mundial. Por un costado Europa y por otro costado el Pacífico. En Europa el enfrentamiento contra Rusia y en el Pacífico una, una vegada más. Y en el Pacífico van a sustituir el enemigo del Japón por China. Y a partir de ahí, nuclearitzen, el, el, el Pacific, el, el último acuerdo de Autos, está, está orientado a hacer todo eso y, por supuesto, toda Europa. Una travegada de europeos de carne de cañón. De carne de cañón para los Estados Unidos. Por supuesto, el ex -anglosaxo. Una travegada de europeos. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, meses de tantos millones de europeos se van masacrar. entre sí. Es restante. ¿Cuán se están disposachando a mí para la guerra que está desatando la, la OTAN? Bueno, mmm, sin que haya idea, la constante presión de la OTAN a Rusia en sus fronteras tiene como objetivo principal provocar la intervención rusa de manera que se viste como excusa para tallar es vínculos económicos y políticos y energéticos a en Europa. Tallar Eurasia. Y está, está provocando, ha provocado continuamente los últimos años, 15 años a Rusia, fins que la ha Y ahora es eso el que os voy a explicar a través de imágenes. Para sí. Ah, no, sí si puede pasar así. Esta, esta es la, la famosa frase de que está reputado ser el geoestratega moderno ¿Sí? pues, que ha dado la vida a la geoestrategia mundial en la era moderna. ¿no? Harold MacKinder, quien rija el este de Europa, esto está dicho a finales del Deneo, del siglo de año. quien rija el este de Europa comandará el Herdland, el corazón del mundo, quien rija el Herdland comandará la isla del mundo, quien rija la isla del mundo comandará el, el mundo. El Seudis de diciembre más avanzado, Nicholas Spikman, va a decir después, el mundo anglosajón debe establecer un cordón sanitario frente a Rusia. No en cada no existe la Unión Soviética. Esto es ya, pero es, es, es a, a Rusia de toda la vida, pero es anglosaxón, es vital. ¿Eh? Un, un anillo, un anillo ¿no? que circundéis en a Rusia de armas, de molta, de agresión. Ese es el el anime del que hablaba Spigman al volcán de Rusia, toda Europa, el Oriente Medio ampliado, que decía Sara, y por supuesto el Este a través del Express, el Yahoo, en la fase histórica en la que esté. ese es este, eh, toda la riqueza de Rusia en, en recursos minerales energéticos, etc. Una de las obsesiones también cuando se va a acabar la Unión Soviética no era no me acabar la Unión Soviética, sino partir la Rusia Europea de Siberia. Sobre todo desmembrar Rusia de Siberia, que es donde están los recursos básicos, que le quedan al planeta. No a Rusia, al planeta. Bueno, es el país más grande de la Tierra, formado a el noveno país de mayor población, cuenta a en 11, en 11 horas horarias la mayor reserva de recursos energéticos y minerales del mundo sin explotar. Una, la mayor superpotencia energética, las mayores reservas de recursos forestal del planeta, el, la cuarta parte del agua, la, la agua dulce se congelar del MON. Estamos viendo un país que en vez de 100 países armas nucleares con probablemente probablemente amanecerse ser más poderosos. Pero Rusia, querido compañero, no, no puede, ser puede ser un país imperialista. Mar de No te ni una sola empresa entre el top 100 del planeta. No te ni un solo banco entre el top 60. No esté un banco entre el top 50. No te un polo de atracción económica. Es mes. Rusia va a ser tercermundichada después de la caída de la Unión Soviética. Y es asegur, a pasar a ser un país tercermundichada. De Tercer mundial, en el que ja se ha tornado un país de exportación pura y dura de sus recursos energéticos, fins que se van a plantar. Eso mm. ha impedir totalmente que pueda convertirse al menos, al menos, sinceramente, en un imperial. Al menos, Aquí qué pasa que esta Ucrania va a quedar atrapada en la, en la región que Mackinle va a nominar de marge continental de Rusia. El primer punto de la estrategia de Ucrania. Entonces yo y ahora aparece China, el otro, el otro sujeto. El, el, el objetivo final de todo lo que está pasando, de Ucrania, de, de todo lo que está pasando en China, no se nos olvide. Esto no es son fases transitorias para arribar a China, que es el enemigo sistémico de la edad. Es la única posible hegemón, la nueva, una nueva potencia hegemónica, hegemónica, económica y política, no tan militar, que puede sustituir a Estados Unidos? En el periodo bipolar en el que Estados Unidos estaba en directamente enfrentado a la Unión Soviética, la Unión Soviética tenía la capacidad de contestación militar, pero no hay económica. Y ya no tenía comunicación política de, de, de todo tipo, estaba totalmente marginada de la resta del mundo. Pero en cambio China sí. China sí puede constituirse en un hegemón eh, económico, político. Y eso va a Estados Unidos perfectamente. Y a mes a mes, parámetros de economía alternativa a la existencia. Y eso, el Alexa Cruz Axel, ya no es que siga un, una obsesión, es que es ya como un ataque de histeria. Es decir, van a hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa. Es cualquier cosa que impedir que China siga una o protagonizó una construcción de un mundo alternativo multipolar Anima de lo ¿Vale? Rápidamente. ¿Qué tenemos así? Bueno, pues todo lo que te china y... Que esto es muy rápido, muy rápido. Los países que están aboltando el proyecto de la banda de Tote Show. Es países, ahí están los europeos también, los países miembros del banco de infraestructuras y desenvolvimiento. El Reset, que es el mayor tratado de comercio del, de, de, del planeta. Y esa es la nueva ruta de la que aún pasa todo el proyecto de cooperación y de transversalidad comercial, política, financiera, de China respecto a la resta del planeta, en un proyecto que, a diferencia del imperialismo, occidental, esos que se denominan así matrices occident, es un proyecto de win-win que digo en el San Miguel de Soler. ganar, ganar, aquí es, es hacer las cosas a través de la mu del mutuo beneficio, del mutuo beneficio, ¿no? A través del desenvolvimiento de infraestructuras, de dejar siempre, dejar siempre beneficios en aquellos países que entran en la en, en, en alianza, en las chances estratégicas de construcción de un mundo multipolar, un mundo diferente. Entonces, este es el flujo <coughs> de energía, este es muy importante, fijarse en eso porque de pronto, ahora a de seguida, miren, ahora intervienen los Estados Unidos. Este es el flujo de energía, ¿no? como un polvo. Soledad de energía, fin de Europa, y de pronto, por aquí a África, muy importante también, y por así, por la vía pacífica, a América del Sur. Atención. Ucrania es una de los puertas terrestres de entrada a Europa de una nueva ruta de sal. Se Según punto, estrategia de Ucrania. Miró que ahora entran los gasoductos y los oleoductos a Europa. Y ficeu vos la, la región del Cáucaso, eh, Porque ahora es vital, estratégica, para entrar ahí. ¿Y ahora qué le ofrecí, eso? Una geopolítica del Fronta a un mono en construcción alternativo de chachas de beneficio mutuo, de comercio, de construcción de infraestructuras, de energía, de capitalismo productivo. En fin, si todo el nos ha hecho, ya no producís. Es un capitalismo que se dedica no más que a las finanzas, a especular y a destruir países. Ahí está la clave de la energía y de la producción real. ¿Qué se lo felices frontalizó que oposan a esa oposa y a ese subordinados europeos? Nosotros son un papel de comparsa, no nos mesamos sino suicida. Bueno, aquí me atragé esa representación para que la tengamos en cuenta. Fijaros a un pasa en Asia occidental, en lo que es Irak y Siria. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Mm -hmm. <laughs> bueno, bueno, ahora, pues, eh, aquí ni a mucha gente jove, pero supongo que nos eh, recordaré de quiénes son las guerras que ha desatado la OTAN y los Estados Unidos y o oh, los Estados Unidos, con la OTAN o sin la OTAN, eh, en los últimos 30 años en el mundo, ¿no? Fijémoslo en la ruta de la seda, en el proyecto de construcción de matrimonio, y a ahora en Afganistán, Irak, Siria, sí, eh. ah, no. sí, sí, pero no. primero primer, primer lo dice Maguse en esa, en esa zona de Asia. ¿Qué es el que hace después de, ese, de esas intervenciones? La destrucción. El caos, forats negres de barbarie avance cuando un país invadía un ante, interesaba apropiarse de sus recursos, dominarle, posar sobre el No, no. Los Estados Unidos lo que están eh, eh, enfrentando, el proyecto multipolar, es, a ver, si tú vols construir una autopista, ¿eh? la ruta de alza, si tú vols construir una autopista para enlazar al Món energéticamente, comercialmente, etc. Y tú no vos que la te faséis eso y no puedes enfrentarlo directamente en militar qué haces? foraches en la autopista socavons socavons, socavons en la autopista socavons en la autopista socavons en la autopista, autopista. barbarie aún no, no, ya no ni han estado centrales que puedan fer regulacions que puedan fer res aún señores de la guerra yihadistas, paramilitars controlan les, les cosas. Bueno, esa es la idea de no veía acaso. Queda un país en esa ruta. Queda un país en esa ruta. Que es el que tiene que destrozar. Se queda un Entonces Es el país negro de chas, de bases militares, mes próximas al seu territorio y que ni a la matéis en el mundo. Claro. Ah el nuestro es medio que ir a esos mundos y hay que acabar en esferita que se trata de eso. en estas bases militares que tenemos en Estados Unidos no están para prender el sol algunas de ellas son bacteriológicas bacteriológicas como igual que las que rodean a China luego eh, a, a, a lo mejor algún día sabremos de unirse en las pandemias eh? sí, ahora mm -hmm. sí. Beijing la ruta de la seda porque tenía un ramal que andaba capa África la ruta de la seda ¿no? Yemen, Somalia, Sudán partida partida en dos, Etiopía que la buena partida era una travegada una travesada si ya la habían desmembrado antes, pero sobre todo tú, sobre todo tú el que tenía la clave estratégica en el norte de África el que había luchado por la Unión Africana el que servía prácticamente como tampón de toda la desmembración de África, el país más de desempolpado de toda África a tal al nivel de PIB, de PIB, de, de, de, de, um, um, de desempolpamiento humano similar al de, al de países europeos como Portugal o Irlanda. Ahí se tenían que destruir también y ahí van participar los nuestros. Ahí ya van a estar los nuestros, nuestros militares. Algunos de cuales, el que estaba al, al mando de la FOGEM en ese momento eh, ¿Se va a presentar a las elecciones por, por un partido de cerros? Sí, sí. Disque, que de que dice estas son las principales inversiones en, a comenzamiento de este siglo de China en África. Fíjese vos están las principales inversiones de China en África, porque ahora, mire este otro mapa, Aún están los grupos yihadistas en África. ¡Qué curioso! ¡Ostras! Al-Qaeda del Maghreb Islámico, Boko Haram, el ejército de resistencia señor Al del señor Al-Shabaab, el Mateo, que en Siria, que en Irak, que en Yemen, en Eritrea, ostras, miren, ¿cómo aparecen en el, en el sitio indicados? No se equivocan más los yihadistas, ni el paramilitar, no se equivocan más, el mercenario no se equivocan más. ¿De Eso sí, te pones un escenario, te pones una cinta negra y un Corán aquí y ya digo, ¡está Mira, ¡Vas a acabar con todos, Entonces, ¿no? Estas son las expresiones. Bueno, aquí sería volver a explicar. Eh, es plan de dominación del mundo soviético y de los Estados Unidos, que ahora no han dado una atención a hablar. Tenían la, la doctrina de dominación permanente en cara, después de la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos no sabía no sabían volver, aquí se tendrían que enfrentar en el futuro. China, China no era en cara una, una atisbo de potencia, todavía no en cara como tal, el, el Seudo Sindicato de Es estaba comenzando a solicitar la entrada a la Organización Mundial de Comercio, etc. Entonces ahí se contemplaba la reestructuración del dominio mundial estadounidense y la adaptación, no tipo de guerra un no, no American Way of War. Una nueva forma de hacer la guerra, los Estados Unidos, todas estas cosas, cosas se pueden consultar ¿eh? en, el, en el documento, en el manifiesto que FANES, no es una guerra que diga FUI, que están, están aquí. Pero, eh, y después Janssen ya, a George Bush, la teoría del caos constructivo. Es que el, el, el Seuss-Nom son, son, son impresionantes. La teoría del caos constructivo. Bueno, eso, eso a partir del 11 de septiembre, ¿no? La doctrina del pivote asiático, pero ¿no? que, era, que ya veo, ahí ya Obama ya va a comenzar a mirar que China ya comenzaba pues, a posarse en Grosa. Y ahí, bueno, ahora hay como podemos echar vía marítima a China, eh, el pivote asiático, lo va a denominar ahí. Y, o la seguiría después en, en el documento de desventaja en el mar. Bueno, eh, pues se trata de dominar el mar, fundamentalmente. Es, es, es claro, es claro. Bueno, y esto es en el listado de bombardeos de USA desde, desde el año 50 hasta así, eh, sin separar. Las intervenciones militares, que no os voy a poner ahora porque ya lo sabéis de sobra, lo que me interesa. Eh, eh, en las últimas, no me sé, las últimas de guerras No me sé, las últimas de guerras 6 millones de muertos Las últimas de guerras que hecho Estados Unidos a soles o a la OTAN. 6 millones de Mors. Cero, es nuestras media nos han, nos han rasgado. Ah, horror, malvado. Ni hemos dicho en que les tienen, les tienen, que tirar de, los organismos internacionales, ni de los, ni campeonatos de fútbol, ni de cosas de esa que no. Bueno, bueno, ahora este es hablar también de guerras de cuarta generación o híbrides, que son molmes, tenebroses. son molmes tenebrosos, no es eh, no es muy rápidamente lo dic, porque lo que me interesa es fijaros qué es lo que está pasando en estos momentos muy rápidamente. Eh, se combina el de la presión política económica ante terrorismo, terrorismo de diferentes expresiones. Es sería el terrorismo no es un terrorismo eh, espontáneo que un por ahí, que está planificado, que está unido a, a, a, a las estrategias de la OTAN. Se van operaciones subversivas, clandestina sin y falsa de bandera guerra per delegación, utilización de redes re de redes terroristas creadas ad hoc, oh, propaganda ciber cibernética, inteligencia artificial con un poco armamento y sofisticado, pues, co unidades infiltradas entre la multitud, gran capacidad operativa y de incitación de masas, sabotaje y acciones directas. Todo eso se, se, se expande por la xarxa a través de millones de cuentas, creadas ad hoc oh, también para hacer eso y a partir de ahí lo hemos contestado. Dirían que un cap de Estatus es muy moderno. Dirían que ahí no hay democracia. Que tenía que matar. A ¿A quién tienen que matar. A Milosevic, a Rabafi, a Saddam Hussein, a todos aquellos que se estorban en ese enfrentamiento contra la gran ruta de la seda. Bueno, estos son ejemplos de guerras de cuarta generación. Entonces aún se están dando las primaveras árabes. Eh, bueno, eh, el asedio a Rusia muy rápidamente, eh, recordé, recordé la zona estrategia, la zona estrategia del Cáucaso, ¿verdad? Bueno, pues mireo, ahora comienza el asedio a Rusia desde, desde la última década del siglo XX, la primera del, del presente siglo XX. Chechenia, dos guerras, infiltración de yihadistas, paramilitares, cosas de exército extranjeros. Voy <coughs> a desestabilizar a Rusia y cuando Ingusetia se tiene que separar de Chechenia, Chechenia en país de Georgia, en el pleno Cáucaso, pero su Georgia, pero su per también había solicitado la de la OTAN. Atención, atención. Y se tiene que separar Osetia del Sur y Abjasia. Y Georgia va a la guerra contra, el, contra los dos. Y que les tenga que defender Rusia. Bueno, dos guerras. A la, a la, a la otra final en 2008. Fíjese lo que pasa en Georgia. El gasoducto y el reducto que pasa en Georgia. No, res. no, Res es porque, porque sí. Res es porque. Uy, pequeña guerra ahí. Uy, ¿qué es lo que está pasando? Se están pegando. ¿verdad? ¿eh, es un continuo, es un continuo. No es, no es el, uy, un hongo, ha sido un hongo, pero ahí, ¿por qué será? <ríe> Malabradamente. Eh, y la presuposada es la de Azerbaiyán, la de Azerbaiyán contra Armenia, ¿no? Cuando en Agorno-Karabaj se vota todo, todo el parlamento de Nagorno karabaj unirse a Armenia y a Azerbaiyán, digo que no, que podemos votar el que votar. Y guerra, también, desestabilización, una trabecada entrada de yihadistas, en este caso ahí es Turks son fundamentalmente los principales eh, penetradores de, de, de armamento y de, y de paramilitares Nos eh, pues faltará Bielorrusia. Es el penúltimo corte que han intentado dar, el de Bielorrusia. para por pues la guerra híbrida de cuarta generación. Desestabilización, caos, la gente protesta. Oh, oh, ¿Cómo es posible? Es que el otro es un tirá tiene que acabar MAIC, en el... sí. Entonces entran las democracias europeas de decimos democracia, sí, acabar MAIC. Se va a ir sin mal. Se va a ir sin mal. El último, el, el a base de que estén, Kazajistán. ¿Cómo van a estar? ¿Cuántos policies van ¿Cuántos van a ma, machacar en, en Kazajistán? ¿Cuántos? No, sí. de 20, 40? Y decapitats, una otra vez entrada de yihadistas y de nada. que porque Kazajistán es clau, clau, en la geoestrategia de Eurasia, es clau, es el país más grande que queda de la ex Unión Soviética. Disevuos el tamaño de Sartre en comparación. ¿no? Bueno, pues ahora a los date, Klaus de la manera más rápida posible, pero es importantísimo porque si no, no entendemos lo que está pasando. Si no entendemos qué es el interés, podemos llegar a pensar esta es una guerra entre dos potencias. en que se están pegando. Pero en la guerra, a Russo les interesa pegarse con Europa y la otan y hay países país. O sea, ah, pero son imperialistas. Alguna cuestión como esa. Minus 90, la carta de París. El Gorbachev va a sugerir la entrada en la ODA, Claro, no era la primera llegada. No era la primera llegada que Rusia, bueno, en este caso, la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, a minus en 54, ya va a solicitar entrar en la OTAN. Porque, claro, si la OTAN es un tratado de defensa y nosotros somos aliados, en mañana, segunda guerra mundial, entre todos, pero, ¿verdad? ¿verdad? Que somos aliados. Pues me fumé en la OTAN y decimos defensemtons. De... Eh, eh, pero si acaso quise algún malo en el mundo, ¿no? Si tiene algún malo, ya tenemos una OTAN formada. Pues no, le van a decir, tal en el 54, y como en el 90, le van a decir que no. A la OTAN no. ¿Tú? no. Tú eres pues ruso, ¿no? Los rusos, los rusos son malos, ¿no? ¿no? A mí me han dicho que los rusos son malos desde el principio. Además, hiciste la revolución soviética, eso es muy feo. Hacer la revolución soviética es muy feo. Bueno, eh, memorándum de Budapest, 1994. ¿Qué diría el memorándum de Budapest? Un, un acuerdo político ofrecer garantías de seguridad al asignatario respecto a que la adhesión de Ucrania al tratado al tratar de no proliferación de nuclear en el, en el mando de Budapest. Pero esto no lo demandaba Rusia, lo demandaba Estados Unidos y el Reino Unido que tenían por de que Ucrania, que tenía en cara restos de armamento nuclear de la Unión Soviética, pudiese estar aliada a la Unión Soviética, ah. como en esos momentos estaba mes próxima, no aliada, pero mes próxima. Y verdad, van a exigir que Ucrania no entrara en el tratado nuclear. Ah, Importante que sea. Una cosa, aprovechando el memorándum de Budapest Uno de los puntos del memorándum de Budapest uh -huh. Dice que ninguno de los países firmantes Podrá interferir mediante sanciones en la política interna de Ucrania Y Estados Unidos lo hizo durante el 2010 hasta el 2013 Con okay, okay. lo cual, el memorándum de Budapest Por ahí eh, Bueno, sí, lo punto. Um, Perdón, eh, perdón, disculpar Y Sí, voy a ver si... Sí. Bueno, acabo, acabo las, las, las datos que están al eh, eh, El 96 en alta Fundación sobre las relaciones mutuas de cooperación entre la OTAN y Rusia se firma. Bueno, que todo eso no lo posaré. Algunas de las cosas en letra menuda está como lo que tú has dicho. Eh, ese mateix Sainz Rusia solicita ahora la entrada en la UE, ahora la entrada en la UE en 1997 una otra vez. son los rusos, ¿no? Hacer la mano. <risa> o sea, y después y es después Rusia benenic, y el enemigo, y es Rusia la que nos amenaza, y es Rusia la que va a invadir Europa y es el José. ¿vale? Eh, en la cimera de Washington, eh, es, Washington se declara con dread a la guerra preventiva. A la guerra preventiva. No fa falta que me pasen dread, yo ataque aquí mi la gana. Y el sobrepedo de la red de Nick también. Comienza el 99, comienza la expansión de la OTAN en cabal este. Eh, cuando, cuando se, se cae la US, eh, el actor que se asigna a un es que la OTAN no se movía un milímetro al este a cambio de que la URSS se desfera. Y se retirará, se espera también el Pacto de Varsovia. Se retirará de todos los países, la Rusia, de todos esos países donde había estado el Pacto de Varsovia. Rusia se retira de todos, hasta las, y las fronteras actuales. Y, 8 años después, la OTAN comienza a expandirse. ¿Por qué? Si un país que ya era, que ya era a mí, que ya no era soviético, que estaba en de Manán, entrar en la OTAN, entrar en la UE, ¿para qué se expandir la OTAN en ¿Os recuerde de la Ix anglo saxo a Eurasia? ¿A Eso a, a, a mesa también mes, viola el Tratado de Reunificación de Alemania. Los primeros que van a entrar a partir de ahí son Chequia, Hungría y Polonia. Eso viola el Tratado de Reunificación de Alemania y la conferencia de Yalta. De claro, cuando, eh, eh, porque al Murenta al le viven a, a, a Rusia. Eh, no importa que a Alemania se reunifique, ¿verdad? No, no, no tiene ningún problema. que Rusia se retira también de la Alemania oriental. No tiene ningún problema que Alemania se reunifique, a cambio de que la OTAN no se vaya a la cabalera. Y esas tres signan, todos signan, todos signan ahí. De verdad, cumplimos, cumplimos, cumplimos. Ese marzo ese que comienza la expansión de la OTAN se destroza en los ¿Por Porque era el único que estaba contra la expansión de la OTAN. Para caer, Una travegada fabricada en el enemigo, la guerra de cuarta generación. Son malvados, horribles estos que, que destruirlo. 70 días de bombardechos sin interrupciones. Deo entre 5, deo en 15 toneladas de uranio en purit. Crímenes de guerra. En Cero sanciones. El compromiso de Estambul. Bueno, declaramos y compromiso de la OSCE, de todos países. Bum, bum, bum, bum, bum. Bueno, eh, la OSCE es la organización de cooperación de, de defensa sí, sí, sí. Más, más grande del, del planeta. Están ¿no? todos los países europeos, más algunos asiáticos y, y Estados Unidos y, y, y, y Canadá. La conferencia de Praga es el hito de la expansión de la OTAN. Abre la, la puerta a 26 miembros, todos estos que figuran ahí. Decir, continúa, continúa. En 2002 continúa el pandemia de Capales. En 2002 Estados Unidos abandona el tratado ADN de, de, de, de, de, de. Bueno, de parte de Estados Unidos y, y alza bases militares en Alaska, en Europa del Este, en Rumanía, en Japón y en Corea del Sur. Envoltan a Rusia de armas de destrucción masiva. Una otra vez, como en la Segunda Guerra Mundial. Envoltan a Rusia de armas de destrucción masiva. Que a pasar si alguna potencia en el mundo a hecho lo mismo los Estados Unidos que tuviese la frontera plena de armas de destrucción masiva en Canadá o en México No pensé un momento que había pasado y habrían que si, esa, si reacciona es que es una potencia imperialista si reacciona a de hecho es una potencia imperialista después firmaría el tratado de, se negaría a firmar también el tratado de prohibición de armas nucleares y el tratado de militarización de spy también en la, en la conferencia de seguridad de Múnich aparece Putin ya en 2007 aparece Putin por primera vez y proposa la, y retela la propuesta de Gorbachov, un esquema de seguridad europea integrada y advertís clarísimamente en el foro atlantista de Múnich que se reunís periódicamente allí el foro atlantista advertís per, per, clarísimamente la inviabilidad de pisotear la ilegalidad, la legalidad internacional una vez que Rusia ha decidido defensarse no admitirá más violaciones de la legalidad internacional y intenciones militares contrarias a la ONU. Lo admitir Putin clarísimamente en 2007 en el Foro Antista, Ni CAS. Esto lo digo Rafa Poc, pero siempre, continuamente en el SEUS artículo Ni Dios le va a hacer CAS a Putin cuando estaba bien, a eso clarísimamente. Bueno, la declaración de Astana. Eh, eh, Tiene muchos puntos, pero uno de los principales es que la seguridad de cada uno de los estados participantes está indefectiblemente vinculada a la de todos a decir, ningú no. en, de mes. Es decir, ningún Estado de, de la OSCE, en el que estaban Rusia, los europeos si y se puede sentir seguro si cosa en la seguridad de los Una tarea poner a las fronteras. No están participando cosas no está de igual dread a la seguridad. Bien, todo eso que no me atento de leer pero lo tenía ahí, y ninguno de ellos fortalecerá la seguridad a expensas de la seguridad de mes demás estados. <coughs> Cuestiones clarísimas firmadas en 2014. En ese se pega el gol de Estado de Ucrania. El gol de Estado de Ucrania. Eh, y poseen prácticamente acosos nazis eh, en los puestos estratégicos de poder de Ucrania. En la, en la cimera de Varsovia la OTAN desplegaría al este de Europa sistemas antimisiles, bombas nucleares avanzadas, en ¿Qué haría hacer Rusia contra Europa? ¿Qué haría Rusia contra Europa? Después de solicitar la entrada en la Unión Europea, después de solicitar la entrada en la OTAN, después de enviarnos todo el, el petróleo y el gas que tienen, después de decir de, de que vuelvan una alianza comercial a Europa. Eh, Uno de los presidentes alemán, Röder, del presidente de la República Alemana, va a ser vicepresidente de Gazprom, la principal empresa petrolera rusa, Eslaus y germans unidos, es la obsesión histérica del X anglosaxón. No pueden permitir eso. Han hecho todo el posible para bocotejar el Nord Stream 2, el intercambio del que ve de Rusia, en Atlántico. La han minado, hasta que han probado bueno, en la cimera de Bruselas es cuando ya tienen que escuchar que el se militar un 2% todo el mundo, aquí, para la universidad no hay dinero, para la salud, para a partir de la eh, en 2000, Ucrania presumiste de desligarse del Memorándum de Budapest, chuleanse chulean de que se va a ganar del, del Memorándum de Budapest, amenaza directa a Rusia. El día de febrero de 2022 bombarde... Comienza bombardeos de La población ucraniana del Donbass Se disparan ese día El día de febrero la... eh, Esta fase de la guerra Porque hemos dicho que la guerra en Ucrania Ha comenzado ahora sí. Va a comenzar en 2014, por lo menos En 2014 comienza el bombardeos En el Donbass Mes de 1.400 obuses Caban ese día Ahí comienza la guerra Y... El desplazamiento de ucranianos. El 10 de febrero, el presidente de Ucrania anuncia que volvía a obtener la bomba atómica frente a Rusia. El 10 de febrero. Sin días antes de que Rusia decidirá. que ya, después de regular. Después de regular, intervino. Ya no puedo ganar mes a ferry. Ya no puedo regular mes. Ya no o sea, Están en, las, en la ciudad cuina. ¿A dónde les dejes entrar ya? ¿A dónde les dejes entrar ya? Si no en mayor, si no tenido geostratégicamente el que se está jugando en el mundo, no podemos intervenir de manera efectiva, no podemos tener estrategia política y no podemos salvarnos en nuestras propias sociedades porque continuaremos liar. El niinismo, el niuns niatres, no conduce que al suicidio, porque así está jugándose el destino y la posibilidad de supervivencia de la humanidad. Tal cual, el Gracias.